Hello, everybody. Hola a todos. Experience. and you have already merged with the world of consciousness field. Que, que ustedes ya están fundidos con el campo de conciencia mundial. Then, enjoy this powerful pure consciousness field. Disfrutamos de ese poderoso and campo this, de conciencia, uh, y esperamos que otros lleguen. So each time of, uh, when you come earlier, Cada tiempo que you llegan temprano, more the feel, but, uh, rápidamente nos fundimos the strength, con el campo de conciencia, uh, The consciousness here is the here. So, this y en is la práctica, precious vamos a sentir que el campo de conciencia nos sostiene. Y ese es un Plank, precioso tiempo-espacio. Usamos ese tiempo-espacio para que nos transforme. No se trata solo de esperar, sino de practicar meditación sentada, acostada o de pie, abrir y cerrar. O practicamos alguno de los métodos que necesitamos o, o nos gustan. Mientras tanto. the world of consciousness builds becomes stronger and stronger el campo de conciencia mundial se vuelve cada vez más y más fuerte and now be put the superior ability information yeah what i Hemos puesto la información de las super habilidades en ese campo Emobody, de conciencia y todo el mundo va a abrir su potencial y vamos a romper las limitaciones del marco de referencia común y corriente. Entonces el campo de conciencia se va a volver más poderoso. Y vamos a usar ese campo life. de conciencia para practicar Cre en nuestra yes. propia vida y para crear milagros. Heart, Desde lo profundo de tu corazón. Fúndete en el campo de conciencia mundial y siente respeto por él. Ama ese campo de conciencia y a la vez intensifica ese campo de conciencia. Desde, Desde lo más, más profundo piensa es piensa que este campo de conciencia es muy efectivo. Junyo Alintón. Tú Tú aprecias. Y valoras ese campo, de este campo de conciencia. Use, uh, use Puedes usarlo Is todo el tiempo. Merge with this Para fundirte Grant, en Grant. él y practicar y practicar. Transform. Transformar. Traer beneficios a tu propia vida y al mismo tiempo al mundo. Everybody, and hello, Todos cerramos los ojos con una bella sonrisa en la cara. Desde nuestras conciencias, desde you lo más profundo de ellas, sentimos que la vida es bella. You think And you give information. Pensamos y damos información. Life is beautiful. La vida es bella. Uh, any kind of life, all kinds of life, todo tipo ah, de vidas beautiful. son bellas. We need to have this kind of full with thinking. Necesitamos tener este tipo de pensamiento positivo. Disfrutamos del bello estado vital. Relajamos. Life is very interesting. La vida es muy interesante. The more you enjoy your life, Cuanto más disfrutas the de more tu vida, se vuelve más bella tu vida. Need, uh, kind of life Necesitas formar este tipo de actitud de, acerca de la vida. Si algunas personas tienen problemas en el cuerpo, no hay problema. Ustedes deben mantener una actitud muy potente de amar su vida. No se enfocan en ese pequeño problema. La actitud consciente es muy importante. Esa actitud va a guiar tu pensamiento. Attitude. They are all kinds of information in your reference framework. Manage your energy. La actitud reúne todo tipo de información en tu marco de referencia para gestionar ese estado. So now we have a very positive mindset. Y esto genera positivos efectos. La vida es un regalo muy precioso. Gracias por esta bella vida. Te amo. Estoy disfrutando de cada segundo del estado de mi vida. Estoy usando mi, todo mi corazón para abrazar la vida hermosa. Abrazar este bello mundo. Esta es una gran sanación, sin pensar en la sanación. Nos relajamos. The consciousness field El campo de conciencia transforma nuestra vida y nuestro mundo siempre. We need to consciously build a high level, harmonious, powerful, Consciousness Necesitamos construir un poderoso campo de superabilidades de conciencia de superhabilidades. Our life life and the whole human life. Y esto transformará la vida individual, la vida grupal y toda la vida de toda la humanidad. Esta es la misión and need for all the practitioners. que necesitamos incorporar en todos los practicantes. If you can si comprendemos level, que la práctica you will está en este nivel Estarás conectado al Tao. Y esto significa que estarás conectado a las leyes principales de la totalidad del universo. La con tu conciencia se va a conectar con el Tao universal. Y tú vas a confiar que ese gran sí, corazón se va a fundir con el universo en ese gran espacio y en mejor organizar. estado. Y este podrá reorganizar. Y armonizar la completud, la totalidad de la vida. Y por supuesto, esto va a curar naturalmente todo tipo de problemas parciales. Así que ahora abrimos completamente el corazón. Nos fundimos en el campo de conciencia de alto nivel. Nos fundimos con el universo. Y también podemos pensar que estamos fundiéndonos con el universo despierto. Laws in the universe manage everything in the best way. Todos las leyes universales gestionan todas las cosas de la mejor manera. If our mind doesn't against the laws of the universe si nuestra mente no quiere enfrentarse a las leyes del universo no tendremos el gran soporte sostén del universo el estado armonioso del universo nutre la vida y gestiona la vida el de la mejor manera. Si para nuestra pequeña vida se crean conflictos, esto creará bloqueos en la totalidad y eso consumirá el chi. Life will be blocked, be consumed. Así la vida se va a ver bloqueada y se va a consumir. So totally open When wow. Cuando abrimos completamente el corazón y nos fundimos en el universo, Child. confiamos creamos una gran potencia Me en las superabilidades de la conciencia fundiéndose con las leyes del universo y esto puede transformar todo tipo de problemas. And you just need a Merge into this, uh, in Conscious entirety. Solo necesitas trust. fundirte trust. completamente en el, la completud de conciencia universal. Confiar, trust the universe and trust yourself. confiar oh, wow. en el universo y confiar en ti mismo es una sola cosa. Trust is in your consciousness. La confianza está en tu conciencia. La confianza está en todo el campo de conciencia. Confiar en que nosotros tenemos super habilidades Confiar en que el campo de conciencia Desarrolla sus superhabilidades, ese campo de conciencia y el universo, las superhabilidades universales, son una sola, una unidad. I sit here. Here, here. sentados aquí, acostados o de pie, Open heart. abrimos nuestro corazón into the super y nos fundimos en el campo de conciencia de superabilidades y en el okay. universo abiertos. Give a small life to this uh, powerful entirety. Cada pequeña vida es una poderosa no. completud. siéntelo The whole life inside is is transforming. Toda la vida en su interior está transformándose. The bigger power of consciousness field and universe. Is El gran poder del campo de conciencia y del universo está transformando nuestro espacio interno de Chi. Hem, hem. Confiamos en que la transformación sucede. Eso es una sanación, curación completa. Nos relajamos. Everything transformed into the perfect state. Todo se está transformando en un estado perfecto. Nosotros somos la conciencia del universo. You trust, uh, inside, uh, transforming, universe is transforming. ¿Tú confías en que el, tu interior está transformando, se está transformando y el, y el universo también? This is the Esta es una transformación en la completud. No nos quedamos Every fijados en pequeñas partes. Is Todo es transformado. Todo se está transformando. The whole entirety, transforming la totalidad está transformándose en un orden armonioso. Y sienten, sienten que la conciencia se siente feliz, muy confiada y muy llena de alegría, muy pacífica. En el universo infinito, en el espacio infinito universal, nos damos cuenta de que nosotros somos conciencia pura. Consciousness is the in the infinite universe. La conciencia pura es lo más elevado y más iluminado en el universo infinito. infinito. Nuestras conciencias se funden juntas y nos volvemos un campo de conciencia Mingyue despierta. A min jue, Minyue significa, claro, el observador despierto y muy claro. El observador es la conciencia pura. El observador se conoce a sí mismo y esto es Minyue puro. This level, este nivel, go beyond all the other chi levels, merge with all levels. Allá de todos los otros niveles de chi, pero puede fusionarse con ellos. In you feel the whole universe become. Inmediatamente sentimos que la totalidad del universo se vuelve claro. More más consciente. The whole more aware. Todo el universo se vuelve más autoconsciente. At this level, en ese nivel, nuestro campo de conciencia se vuelve más poderoso. Se funde uno con otro a un nivel muy profundo, corazón a corazón. Nos fundimos. Este nivel de campo de conciencia es, uh, es mejorado everyday, todos los días, todo el tiempo. Cuando nos mantenemos en este estado de conciencia nos relajamos. Relax. Relajados, relax más relajados. More pure y, más, pure y más. Puro. Y más puro. Es nuestro estado, Minyue. Min nuestro campo de conciencia en el nivel de Minyue. consciousness uh, and consciousness la consciencia pura lo más puro lo más íntegre esa condensia de esa consciencia en nuestro campo de consciencia fear. se hace más and puro viva Se hace más libre y a la vez más poderoso porque las conciencias se vuelven independientes y dejan de depender del mundo material, del cuerpo o de otras personas. Y entonces aparece el amor incondicional. Cuando nosotros dependemos de muchas cosas, quedamos atrapados en ellas y esto crea un amor condicional. Ahora ya estamos independientes. You don't need the attach and the fix on anything else. Y no necesitamos apegarnos o quedarnos atrapados en nada más. You become unconditional existence. Ah, uh, this is independent. Y nos volvemos una existencia. Incondicional, independiente, existence. esta existencia incondicional, esta existencia independiente, tiene en su interior el amor incondicional. Es un corazón de conciencia pura, completa. Y se funde completamente en el campo de conciencia y en el universo. Es una completud perfecta, íntegra. Nos relajamos. Cuando nos mantenemos en este estado, nuestro campo de conciencia, nuestro campo de conciencia mundial, mejora y mejora. Now we just need to have a little intention Ahora solo necesitamos tener una pequeña to intención and the level de conectarnos y fundirnos con ese campo de conciencia de alto connect nivel. Doctor Pan Conectar our teacher, con el doctor Pan master, nuestro profesor nuestro gran maestro enlightened concretely él es una conciencia iluminada our consciousness the murders of is a All the stages from all the days. Nuestra conciencia se funde con todos los estados. The next one a the next their high level. Pero so hoy nos conectamos. Con las conciencias de alto nivel despiertas y libres. Merge with Hall of consciousness information. Y nos fundimos con ese campo de superabilidades, con la información que contiene ese campo. With our y usamos nuestro respeto desde el corazón. Nos fundimos con la resonancia de alto nivel de ese campo de conciencia. Conscientemente, uh, fearless, nuestro campo de conciencia en el nivel Mingyue mejora, se vuelve stable. puro y más estable. Your consciousness connected with, uh, somebody's consciousness, level consciousness, Nuestras conciencias se funden con las conciencias de cierto nivel, y cuando nos fundimos con esas conciencias de alto nivel, nos transformamos en esa frecuencia, debido a que la resonancia que tienen nos transforma. Y si todos los días hay muchas personas que tienen muchas frecuencias, están completamente atrapados en el mundo material y solo saben pelear, With tu conciencia se va a fundir con esa conciencia perdida down, down, down. y entonces ese and nivel de se resonancia se va a llevar a tu conciencia hacia abajo y esto va a generar muchos bloqueos va a bajar tu nivel de conciencia de vibración so, we, así que Necesitamos high level conectar con esas conciencias de alto nivel. The, through we come desde nuestro interior creamos la observación y vamos a nuestro mejor estado de conciencia. Entonces ya In tenemos un alto nivel de conciencia. Y entonces ya estamos en ese nivel. Opinion, this best, best. Disfruta entonces de ese bello, de este buen estado. In everybody, everybody, like. And en la vida, vida de todos. Maybe y así la conciencia uh, va a estar en Sometime un buen nivel, space algunas space veces va a bajar de nivel, y en otros, otras veces va a estar en un nivel muy fijo. As a practitioner, uh, como practicantes necesitamos siempre space, space, tratar de estar en el mejor estado. From level, Desde ese nivel the with the higher level vamos a resonar con las conciencias de más alto nivel. Uh, this is a way y esta es la manera de mejorar nuestro nivel de chikun cuando nuestra conciencia mejora un poquito la conciencia se va a fundir con toda la energía del cuerpo especialmente cuando la conciencia de alto nivel se funde con el chi corporal de forma consciente el chi siempre va a transformarse Actually, this is the way to use y realmente to es es la manera de usar las superabilidades de la conciencia When consciousness comes to a very pure level, cuando la conciencia viene a un estado muy puro, a un nivel muy puro, we just mean the trust we have super abilities. Nosotros solo necesitamos confiar en que tenemos super habilidades. Before, we mainly the ordinary abilities Antes solo usábamos principalmente las habilidades ordinarias, ordinarias o comunes a través de los órganos de, de los, los sentidos, a través del pensamiento. Those ordinary abilities Esas habilidades comunes dominaban las reacciones. Nuestras habilidades We se mantenían en el interior cubiertas por las otras no time to react. y no tenían tiempo de reaccionar of porque las habilidades comunes tienen una dominancia en la reacción. Ahora vamos al estado más puro. Primero confiamos en que tenemos super habilidades. Esas son las funciones de nuestro Ser Verdadero. Esas son las funciones de nuestro Iyuan Ti. Nosotros las tenemos ahí. Las superhabilidades y las habilidades corrientes, todas son funciones de nuestro Iyuan Ti. And the entre las habilidades comunes no y las superhabilidades no hay fronteras claras. The ability, you use more, the ability will be la habilidad que más use será la habilidad que más se intensifique. Okay. Bien. Bien. Ahora solo conectamos nuestras super habilidades con las con, con las super habilidades del campo de conciencia. Todos confiamos. This uh, superabilities information consciousness field. Esa campo de conciencia de superabilidades. Esa información, ese campo de, de información, ilumina el espacio interior de la cabeza. You touch the of trust, uh, consciousness field, touch the universe. Desde el principio confiamos en el campo de conciencia y en las habilidades, observamos en el interior nuestro campo de información de superhabilidades y sentiremos que el interior ya se está transformando, es transformado se transforma ya a un estado de salud, la conciencia es muy poderosa. Observamos el espacio interior de la cabeza, El espacio interior de la cabeza es bello. Apenas lo observamos, vemos que es una realidad bella y saludable. Ya está nuevo. Observamos esa realidad y disfrutamos de esa realidad. Yeah, universe, no Nosotros y el universo somos uno, observamos el interior del cuello, el espacio del cuello el con una sonrisa interior, el espacio interior del cuello es bello. Powerful consciousness field observes shoulders and arms. El poderoso campo de el interior The interior is beautiful. The interior is consciousness field observe, el campo de conciencia de las superabilidades observa el espacio interior del pecho Open. abierto Merge into se funde con el campo de conciencia infinito Open. abierto observamos profundamente el interior you Bello. observamos el espacio interior del abdomen okay. abierto, se funde en el universo. Into the consciousness field. Se funde con el campo de conciencia de superabilidad. Superability. Uh, you cannot use logical thinking Can Para think. las superabilidades no usamos el pensamiento lógico, no las pensamos. Cuando confiamos, las cosas suceden de forma directa. Cuando confías que va a suceder, cuando tienes esa información, la transformación en la conciencia inmediatamente se vuelve Verdadera. Por eso decimos, lo que piensas lo consigues. Eso proviene de la superabilidad de las conciencias de muy alto nivel de superhabilidad proviene de ese estado de conciencia. Desde, Desde cuando en lo profundo confiamos sucederá. Sometime, Algunas veces transformation, si tú confías lo suficiente will be very good. La transformación se dará muy bien y todos los problemas desaparecerán por completo. Maybe somebody think that my problem is very serious. Quizás alguien piensa, mi problema es muy serio. Con las superabilidades, si no tú confías, no existen problemas serios. Todos los problemas son los mismos, Everything lo mismo. Todo es chi. Is in your reference framework. You It doesn't have blockages. Si, sí, en tu marco de referencia no, no tiene bloqueos. Your no fijaciones. No Are hay miedos. No hay fijaciones. No problemas. Sí. Tampoco habrá problemas. Los problemas son solo chi. Problem. Cualquier problema. Es solo un estado de chi. Y si tú confías, ese chi inmediatamente cambia. Se transforma en armonía. Se transforma en un buen estado armonioso. Orden ar armonioso. Inmediatamente healthy, se vuelve a un estado de salud ejerciendo las funciones de salud. Las funciones se van a volver saludables. Observamos el espacio interior del abdomen en profundidad. Atracto. Y confiamos. El campo de conciencia de superabilidades y el universo ya están transformando este lugar y están continuamente transformándolo. In the universe, everything is moving and transforming all the time. En el universo, todo se está moviendo y transformándose todo el tiempo. If our consciousness field, is transforming. En nuestro campo de conciencia, Is towards what what we need, what we want. Todo se transforma en el sentido de lo que necesitamos y de lo que queremos. Confiamos. La transformación va a ir directamente a lo que tú quieres. Deep the trust, create. Uh, Lo más profundo confiamos. Uh, open our great uh, potential. Y esto abre nuestra gran potencialidad de superabilidades. In the la historia. Very bad monk, master monk he had a uh, había un maestro, un monje discapó. que tenía algunos discípulos. One of the disciples, uh, one of his disciples. Uno de ellos is se llamaba Ma. Se llamaba Ma. Ese discípulo era muy simple y muy honesto. Él confiaba en su maestro muchísimo. Los otros discípulos más inteligentes siempre creaban problemas para él, incluso abusaban de él. One day, un día, the other disciples told uno de los otros discípulos le dijo a Mapo, there is a, a break a fault a fault in the river che you jump down from the cliff e si saltas the river, you will find that Uh, for gold. Vas a encontrar una, un trozo de oro. Uh, you know, in of the, the en los the viejos tiempos, el oro is very expensive. era muy caro, Money. era mucho dinero. Y ese monje que era muy simple, the él confió. He came down in the river. Y entonces he él sure saltó found en el río a, a, a key. y realmente encontró. A God. encontró un trozo quebrado de oro una, una pieza de oro Actually, the other, uh, the other land, y el otro make a for him. que siempre for los otros que no siempre problem, creaban problemas Uh, for God. Then one day, Un día the fire the house. Se apareció, se vino un fuego en la casa. The book, the fire. Y los otros monjes dijeron Hey, Maopo, ve al fuego y quita las cosas del interior. No hay problema, tú no te vas a quemar. Entonces, él lo creyó, entró en el fuego y no tuvo ningún tipo de problema. No se quemó. Others, Los otros quedaron muy sorprendidos porque el maestro también, y el maestro no podía path. hacer eso. Ese es el poder de la... Confianza. El doctor Pan compartió esta historia. Y él quería enough, explicar que si confiamos lo suficiente, si trust enough, you will have a great super uh, ability si confiamos lo suficiente vamos a crear esas super habilidades y potencial. incluso aunque el maestro no tenga esas super habilidades, ustedes la van a tener okay. bien Trust our potential. Primero, necesitamos creer the en nuestro potencial level. a través de Direct la información y a través de la información directamente. In our consciousness Confiamos en nuestro campo de conciencia. Usamos palabras para guiar las conciencias de I todos. Estoy dando esta Everybody información y todos pensamos en intensificar esta información. Oh, yeah, De esta manera crearemos el potencial en el interior. Un gran poder. La humanidad solo usa del 5 al 10% del potencial de su conciencia en general. Tenemos más del 90% de la potencialidad cerebral sin desarrollar. si pensamos que es imposible bien esa mente va a bloquear el potencial no pues tiene muchas cosas imposibles en la vida diaria Left, left, left. Y si los vives de esa manera del imposible, las habilidades comunes y las habilidades extraordinarias van a disminuir y disminuir. Si nuestras conciencias se abren completamente, todo es posible. Damos la oportunidad. Nos damos la oportunidad no ability, de conocer nuestras potencialidades de nuestra conciencia si éstas aparecerán. You need to think. Necesitas comenzar a pensar. Yo tengo eso, ese potencial I can use. y yo puedo usarlo. Nuestro campo de conciencia conecta con ese campo conciencia de alto nivel. Conectamos con ese campo. Y realmente en nuestro campo de conciencia, algunas personas ya tienen superhabilidades. Their consciousness, superhabilidad, consciousness information, esa, esa información de superabilidad de la conciencia kind of, oh, sostiene todo. Piensas, sí. Y sí, todos lo tienen, todos, si sí, uno lo tiene, todos Their lo podemos tener. Esa información de la conciencia nos recuerda y activa potential. nuestro potencial. Vamos a conectar con ese campo de conciencia de alto nivel a, con el doctor Pan. Su potencial de conciencia, su información viene al interior de nuestras conciencias despertando el interior de nuestras conciencias a las mismas superabilidades. Cuando la cubierta desaparece, el potencial despierta de Directamente lo usamos Y entonces ese potencial comienza a actuar El campo de conciencia de superabilidades va a través del espacio del tantien bajo A través del espacio del tantien medio y al espacio del tantien alto. Va a través de la columna vertebral, de la médula espinal. Y ahora, cuando observamos. El interior del espacio del cuerpo. A Confiamos en la información de las super habilidades. So, observe inside of this uh, ordinary information, super information. Cuando observamos el es interior, diferente. las habilidades corrientes y las superhabilidades son diferentes. Las superhabilidades transforman el interior del cuerpo de forma muy rápida y muy directa. It's a high level time transformation. Es una transformación en el tiempo o espacio de alto nivel. And you cannot imagine this ordinary thinking. Y no lo puedes imaginar con el pensamiento y las habilidades comunes y corrientes. When you have a intention cuando tenemos la conciencia en el de la estado la de completud, completud de la conciencia, cuando tenemos la intención de transformar, la transformación ya está completa, está culminada. You cannot explain Tú no puedes explicarlo, The A través de los conocimientos físicos, you no puedes explicarlo history, con el conocimiento común y corriente, ni con las habilidades comunes y corrientes, tú solo puedes confiar. Tú confías become healthy? en que te estás transformando, armonizando con el Universo y te estás volviendo saludable. Trust the universe and the confías que el Universo y el campo de conciencia ya te han transformado. Te has vuelto bello y perfecta. This uh, really happens. Y esto realmente sucede. Very simple. No es ni lógico ni de. Simple, ningún pensamiento lógico, ninguna razón lógica. Directamente confiamos. Directamente se realiza. Observamos el espacio interior de la columna, columna, columna vertebral. Transforma. Es, yeah. es transformado. Observamos el espacio interior de las piernas, la conciencia en lo más profundo realmente crees en ese potencial. El otro 90% de la potencialidad de nuestro de nuestra conciencia se abre más y más. No puedes imaginarlo. Solo necesitas confiar, creer The whole the Observamos el espacio sutil de toda la totalidad del cuerpo, se transforma, man, se abre, universe, se funde en el universo, se funde en nuestro campo de conciencia de superabilidades. El pequeño espacio de cada pequeña célula se abre y se funde con nuestro campo de conciencia de superabilidades. Transforma, lo transforma. Todos los bloqueos, problemas, todos ya han desaparecido. Con una sonrisa interior. Okay. En lo más profundo, okay. el interior se abre. Hacia todas partes y desde todas partes se abre. Vacío. The whole consciousness of the universe. La totalidad del campo de conciencia oh, okay. del universo se abre. Oh. y todo se vuelva un espacio universal muy puro. Nuestras conciencias oh, y despiertas. Is very clear, it's muy very clear, Está a very clear, el chi puro, universal, nutre nuestros nuestras células cerebrales, nutre el espacio interior de las células cerebrales, se relajan. Your head a pure and Sentimos que el interior de la cabeza es Despieres, un espacio puro y vacío, decimos X, Y, -X -Y silenciosamente. Head the el interior de la cabeza es un espacio despierto. Uh, se, sí, se vuelve muy puro en el universo infinito. Cuando inhalamos, el chipuro universal viene al interior de las células nerviosas. Y penetra el espacio interno profundamente de cada célula, nutriéndolo. Cuando decimos Again, otra vez, las células cerebrales de Chi se abren y se funden con el Chi más puro del universo. Cuando inhalamos, el chi más puro del universo viene a lo más profundo de las células cerebrales. Despacio, suave y ligeramente. siente que el chi universal está nutriendo el cerebro el palacio Shenji su interior es muy profundo grande y puro siente Siempre nos mantenemos en este estado más puro. En este estado puro. Reunimos el chipuro del universo para nutrir el espacio interior de la cabeza. More and more powerful. Y así las super habilidades se irán haciendo más y más poderosas. You can receive information. Puedes recibir información directly directa. More and more clear. Más y más, claro. You will send, uh, superability information Me vas a enviar información de superabilidades para transformar todo el mundo de forma efectiva. El Chipuro Universal. Se reúne en el interior del espacio cerebral y nutre el interior. Va el Chi a través de todo el cuerpo. El Chi puro. La conciencia pura atrae el chi puro universal a través de todo el cuerpo. Y súbitamente todo el cuerpo se vuelve puro y transparente. Armonioso. Estas son las super habilidades. Clear. Clear. El interior en lo más profundo se vuelve armonioso, puro y claro. Sostenemos una gran bola de chi consciousness. Uh. Nuestro campo de super okay. en el estado de conciencia Mingyue se abre. Relajamos los brazos de Chi, se abren. Un espacio puro, despierto, desde lo profundo se abre. Oh, uh... The top Enjoying Disfruta our beautiful consciousness, de nuestro campo de conciencia hermoso y consciente really nuestro campo de conciencia realmente es the hermoso nosotros creamos un gran potencial observamos todo el espacio interior All del cuerpo de chi is todo el chi, chi corporal es, es armonioso bello el cuerpo de Chi y el universo son uno. Elevamos el Chi. Hasta por encima de la cabeza. Vertemos el chin va a través del tan tiene alto. Disfrutamos de la belleza del espacio interior. Vamos a través del cuello. Tanti en medio. bajo. Tanti en bajo. Vamos a través de las piernas, las manos a través sentimos que la confianza que la conciencia está muy confiada muy confiada y el universo se funde con nuestro cuerpo interno y se vuelve muy bello realmente elevamos el chi Re por encima de la cabeza. Vertemos chi. Va a través de todo el chi corporal, bajando y bajando. Cubrimos con las manos tu chi, vamos a hacer una respiración suave y profunda. Bien, separamos las manos a los lados. Abrimos despacio los ojos. Y ahora suavemente rotamos y movemos la columna vertebral, como lo está haciendo él. Observamos el interior. Mantenemos este estado pacífico. Todo el mundo mantenga este estado. Voy a compartir alguna información sobre los cursos de superabilidad y los cursos de Tai Chi Bong. A uh, ver. Uh, well